En este video quiero aprovechar para hacerte una pregunta, ¿crees que existen los monstruos gigantes? Pues todo parece indicar que sí, ya que un tiktoker llamado Andrew Dawson mientras conducía en su auto grabó un video a un humanoide gigante caminando sobre las montañas sospechosamente después de esas grabaciones en video un agente de la CIA lo interceptó en un lugar de la carretera al que le dijo que el paso estaba prohibido este joven estaba documentando cosas raras que pasaban en lo alto de esas montañas incluso grabó a un ovni sobrevolando la montaña y en una de sus últimas grabaciones pudo filmar ...que ahora en la montaña se encontraba una base secreta. Todo esto pasó en Canadá. Pero después de estos videoclips, el TikToker Andrew Dawson desapareció. ¿Se hará caso que en ese lugar existía una base secreta... ...donde se reunían monstruos gigantes y extraterrestres... ...para desarrollar planes para la humanidad que no precisamente podrían ser muy amigables para nosotros